Caifán para mí es seguridad, apoyo. Caifán para mí es conocimiento. Encuentro. Algo que me cambió la vida. Es un área donde yo aprendí a conocer cuáles son mis derechos y obligaciones como familiar de un interno de reclusorio. Pues muchas cosas de las leyes que no conocemos realmente, porque hay mucha gente como yo, pues que no tenemos conocimiento de cómo se lleva un proceso, a dónde acudir, si hay alguna violación, qué tenemos derechos, a dónde podemos acudir. que es un grupo de ayuda donde encontré refugio a ah, tantas dudas y angustias, así como alguien me escucha. Aquí me dieron como la técnica y es lo que he logrado hacer en, en estas últimas audiencias que ha habido. Caifán es un centro de apoyo jurídico y pues psicológico. El estar en Caifán como que te va ayudando a asimilar todas las situaciones. Desde que si ellos tienen un problema médico, ¿cómo nosotros le podemos hacer para que este, ellos sean atendidos médicamente, eh, jurídicamente? Pues a lo mejor nuestro caso está estancado, podemos recibir la asesoría jurídica. CAIFAS se formó desde la necesidad de tener un ambiente seguro para reunirnos familiares que tenemos o tuvimos familiares presos en diferentes penales, locales, estatales o federales y con la intención de formarnos jurídicamente de darnos contención entre nosotros mismas de hablar nuestras historias y en algún momento dado después de tener incidencia en políticas públicas